Es el personaje del Gran Hermano 22-23, claro. o sea, digo, hay cosas que gustan, hay cosas que no, pero no podemos discutir que cada uno que entra a Gran Hermano es con una exposición nueva, sin tener eh, experiencia nada de los medios, obviamente vamos a decir burradas que para gente instalada en los medios es wow y para gente nueva no... Así que me parece que lo importante es la reconstrucción que va, que va a tener de, de, de la visión de la vida de ahora en adelante para poder ser un comunicador de los medios. Lo que fue para atrás, y es un viejo atorrante, mal hablado. Eh, que representa a muchísima gente. Nada más que la reconstrucción tiene que ser eh, por parte de todos los que ya están acostumbrados o estamos acostumbrados a estar en el medio. Chicos, yo mi forma de hablar la he cambiado abimalmente, de cuando arranqué en Gran Hermano al día de hoy. Uh -huh. ya, claro. Fuiste puliendo y, y fuiste entendiendo... No bueno, él fue a estudiarte, Cristian, ¿cómo te va? Sí, Laura, ¿cómo lao? estás, mi amor? Eh, él fue a estudiar, Cristian, por él le estoy hablando, fue mm. a estudiar teatro, se preparó, trató de mejorar, es verdad. Pero Alfa, a esta altura, sabes, Cris, no va a cambiar. Él está chocho, yo ayer siempre hablo con él fuera de aire. Mm. Él está feliz, enloquecido. Claro. Él lo único que quiere, ayer se encontró con todos sus amigos en el boliche de San Michele. ¿Por qué Cristina, famoso? ¿no? Porque claro, logró lo no. conoce todo el mundo. Era lo que quería. Los, los chicos lo aman, las mujeres lo saludan, se va a conseguir una está... novia de 30, está feliz. <risa> está buenísimo que pase eso y está buenísimo, y está buenísimo que no Qué cambie buena, sí por ahí que mejore si sí, esto se lo voy a decir el viernes en la gala pero se lo voy a decir corazón porque la van, van a seguir dando ah, claro. no, yo, yo, yo no, le, no le he dado y no tengo intención de darle eh, de ningún tipo <risa> pero sí que por ahí sí que por ahí mejore algunas formas que pueden lastimar a se pasó, pasó, pasó cuando saliste de la casa después de encontrarte con los Ex participantes y que, y que te hagan lo mismo? ¿Qué? ¿Estos planteos? Y si que... son todo resentidos? No, no, todos resentidos. Todavía chicos... le siguen haciendo planteos a Cristian. Al día no, de hoy no, sí. Pero, ca... pero los chicos, los cachivaches que quedan en el camino son los que hacen los planteos. Bueno, bueno. Los... pero a ver, justamente dijiste algo. Los que quedan en el camino. Sí. Alfa está bien, superó sí. un montón. A todos los que le lo increpaban sí. ayer lo superó. Pero también quedó en el camino. ¿Qué pasó? Si era el personaje que más generaba. No, no, pero, pero, pará, porque Nancy, hay una cosa. Eh, eh, ganarte da Chapa, pero ¿cuántos ganadores han quedado en el camino también? Depende de lo que buscas, ¿y el premio Yo creo que o la él, jamas, No, pero él logró logró el algo que, que me parece sí. que es lo la más difícil en este en, este, sí. en estos certámenes que es tener identidad propia. Al alfa, digo, Total. cuando cuando se hable o cuando haya el próximo hermano, no sé todos que van eso, a que ser, no, van a querer ser alfa. Sí. Todos van a querer ser ese bueno. personaje. Lo que quería Agustín, que decía que supuestamente lo que en la historia, no quedó nada. Ya el olvidas, personaje ¿no? del, del ¿no? gran hermano del 2023 es sí, Alfa. Más, Sin como lugar a duda el no. con sus cosas buenas, con sus cosas malas, él va a quedar como... Sí. Eh, digo, se habla de vos, se habla de nadie o de otras cuando, participantes. Cuando consulta, cuando recién empezó que estaba todo en proceso de casting y hablabas con gente que todos conocemos, gente de cuarto, sí. no qué sé yo, y preguntabas... Me acuerdo de una frase que me dijo una persona que trabaja ahí, me dijo, ¿va a entrar a un ver. personaje...? Mm. Fanfarrón, insoportable. Me dijo, los va a volver locos a todos y es el más grande. Es el más. cuando se sí, me acuerdo era, que lo. Que claro. A nivel de edad y todo, y me sí. dijeron, los va a volver locos a todos. Y me parece que el. el es que para mí lo dijo, más interesante. Eso? Lo Realmente más interesante fue. tiene que ver con eso. Me parece que lo más interesante sí, sí. de este gran hermano tiene que ver con que se amplió la edad Totalmente. y también el tema de, de, de, de terminar con estos mitos de la gerontofobia, de la gente grande Totalmente. que es obsoleta y ponerla en un lugar, viste, de importancia y de mirá mira lo que fue el, el personaje de él. Digo, se llevó bueno, puesto claro, todas las claro, juventudes, claro, todas claro. las hegemonías. Sí. Y desde ese lugar me parece que ese es el lugar lo más poderoso que tuvo el personaje de Alfa. Digo, que queda en la historia sí, desde sí, un lugar sí. tan empoderado para la gente grande, viste de decir que pueden hacer lo que quieran, que no Totalmente. se terminó la vida porque tenés Totalmente. 50, 60 años. Entonces, mm. desde ese, la construcción, me parece, para nuestra sociedad, es ese, el mensaje más poderoso Exacto. que tiene este gran hermano tiene que ver con el Acabas <risa> de decir <risa> algo que me parece que es lo que sufrió Alfa dentro de la casa. Si bien, repito, ya sabemos todas las barbaridades sí. que dijo Alfa, que las repudiamos, mm. pero él sufrió gerontofobia mm. dentro de la casa, de mm. parte de todos sus compañeros. Sí. Todos sus compañeros lo trataban como un viejo loco, lo, lo, le faltaban el respeto, le decían que no servía para nada. Sí, pero, Pampi, Pampi, sí. perdón, a él lo trataban como viejo. Agustín que lo querían sacar del closet. Sí. hoy te encontrás una Martina diciendo, ay no, antes tiene que aprender no, primero nena aprende vos ya claro, no tengo claro. la sexualidad de la Totalmente. gente claro. Y, claro, entonces digo son toda una banda de burros que quieren dar clase de ética y moral, ¿está claro. bien? y realmente primero hay es que aprender en casa. Y para dar clase de nada, nada. porque están bien. todos sucios, por sí, eso más sucios que una papa, claro. sí Ahora Cristian, <risa> te quería preguntar vos que sos, sos un estratega realmente eh, ¿Viste que es? cuando sale dale Alfa, hay estruendos que tienen que ver con una manifestación y que en un momento Romina pensó que eran a favor de ella. Favor, ¿Cómo puede repercutirle sí, flashera, a ella en ¿eh? el ahora, juego el mille. tener este pensamiento? Vuelve a, lo, a su casa. Sabes sabe que la, la última parte se cortó, Ram? Perdón. Digo, ¿cómo puede repercutirle a ella en su juego, en su estrategia, el hecho de pensar que realmente tiene gente afuera que la apoya de esa manera? Muy buena, muy buena la pregunta, porque a mí me pasó eso. O sea, cuando yo... Lo que pasa es que era, era distinto, porque el grito hacia mí era Cristian, te amamos, no te vayas. Y acá fueron petardos, o sea, si sos amiga de los petardos, te va bien. Si no, puede ser una confusión eh, terrible, porque real, realmente Alfa le plantó una duda a ella. Claro y sí. Alfa le dijo... Los perucas, los perucas. Son los peronchos, los peronchos. Los, per, los, peroncho, los, peroncho. Claro, los perucas, sí, son... pero, lo que ella, pero la duda que tienen ellos también es si no era por Alfa. Si no era la gente de Pepino, todo. Entonces, ahí está la contradicción. Que ellos no saben si es por ella o por el público de Alfa, porque supuestamente su clase media acomodada. Dice en un momento... Pueden ser los compañeros Entonces ella se queda Con esa idea ¿Sabe? De tener agradecer ese apoyo a los Esos bombos Los reconozco dijo. dijo Agradecer los compañeros Igual chicos eh, Hay que ser eh, Hay que tener Bastante personalidad Y un ego Bastante bueno, elevado Para pensar Que te van a hacer Una marcha Pero aquí por la de casa De las hermanas es Cristina? ¿Quién son? ¿Quién son? Le pregunto a Cristian ¿No puede pasar Que cuando estás Adentro de la casa en ese, un poco lo que decís vos Que te pegaban un grito y decís, bueno, yo voy Digo, igual Romina ahora ganó la prueba líder está. Sacó esta en semana sí, está. porque había sacado Muchísimos no votos, pero cosas, digo, ¿puede sí. ser que te confundas Cristian también en el encierro y todo? Te confunde todo Te confunde todo, porque hoy un grito Que te dice te amo, decís oh, sacas el pecho tipo Rocky Y a los 10 minutos te dicen te odio Y vos decís, ah, entonces la es una tira. mentira, el te amo <risa> te, te, te genera la cabeza A mil, viste Lo que pasa es que sí les quiero decir esto, chicos eh, acá la señorita eh, eh, Yavícoli se va a poner contenta. A ver. Hay, hay personajes mucho más oscuros y mucho más para adentro? apuntarle... Sí, ¿que Alfa? alfa Romina. No, no, perdóname, eh, claro. yo lo defiendo a Alfa, sí. eh, a Romina no, porque creo que es oscura Exacto. y quiere vender algo Muy que oscuro. no es, lo está diciendo, por parece, eso, claro. bueno, me encanta que Exacto. te hayas dado cuenta y que lo compartan. Bueno, sí, vamos a tener que, no, vamos a tener yo que averiguarlo. El día que uno, por eso también en, la, en las redes me pegan un poquito cuando toco ese tema, y yo les sí. pego a todos los que me pegan a mí. Igual, ah, Cristian, yo no sí. creo, ni oscuro ni blanco, son sí. personas que están ahí tratando de sacar algún provecho de este programa de televisión. Gracias, Cristian. Agradezco esta comunicación. Gracias, Flor. Gracias por un, un beso grande.